Gracias, con Edgar Melen, presente aquí. No, Edgar, ¿cómo estás? Gusto saludarte, Edgar. Qué gusto saludarte. José Edgar, ¿quién está atrás de todo esto, Edgar? ¿Te están moviendo muy duro el, el tapete? Pues mira, nosotros estamos muy contentos haciendo la chamba que nos toca, preparándonos para la Asamblea Nacional y hablando mm. prácticamente todos los días con nuestro líder nacional. Y quiero dejar más, muy claro un mensaje, hay que esperar los tiempos. No va a ser el, este, el comité directivo estatal, no van a ser este, ni los sectores, no va a ser un, un grupo de militantes, que pues, los veo yo desesperados porque se defina y que nos definamos por la alianza de todos por Tamaulipas. Yo no sé cuál es la prisa, ni el PAN tiene definido quién va a ser su candidato y el PRI tenemos dos prospectos muy buenos para la gobernatura. Entonces yo creo que hay que esperar, yo no sé quién, habrá que preguntarles a ellos, pero definitivamente yo sí veo una desesperación. ...por querer adelantar y presionar los tiempos... ...entonces yo creo que Va. hay que esperar... ...a que el Comité Ejecutivo Nacional... ...ayer el, el YETAM ya adelantó los tiempos... Sí. Se ser ...el 20 de enero el será el 2 de enero... Sí, correcto. Entonces pues ...en diciembre yo creo que... ...a mediados de diciembre... ...podremos tener ya más claro una definición... ...de cómo vamos a ir en el próximo proceso... ...Edgar, electoral. son cabezas visibles... ...¿qué procede? Pues ¿Es bueno, una rebelión? A ver, yo soy una persona... ...plural que acepto... ...y recibo y no tomo a mal todas las expresiones que hay al interior del partido, pero que quede claro nada más que la última la palabra la tiene el Comité Ejecutivo Nacional, entonces, pues, ¿para qué se presionan? Yo creo que, no sé si hay alguien que los esté presionando a ellos, habrá que preguntarles a ellos, pero yo lo que los invito es a esperar los tiempos y que ya que nos diga el Comité Ejecutivo Nacional cuál va a ser el tema, si vamos a ir solos, si puede haber alguna coalición, pues bueno, y ahora sí... Eh, veremos cuál va a ser la ruta que tengamos que seguir. No hubo la respuesta que se debería haber esperado ¿no? Como que no hubo eco, ¿cómo ver, lo sentiste tú? No, mira, man, yo dímelo. creo que al final de cuentas todos son libres de expresar lo que gusten pero pues al Comité Nacional ya lo dijo el delegado, al final de cuentas por más expresiones que se hagan o ruedas de prensa, finalmente el Comité Nacional tiene sus tiempos y será en el mes de diciembre ¿Te quieren correr Edgar? Ni antes ni después ¿Sientes pues, que te quieren que, correr? Pues yo más que correr, yo creo que pues prefieren a un presidente a modo que esté bajo las instrucciones o las órdenes de acción nacional y eso pues... Tú una... no eres, tú no estás en ese lado. Para mí eh, hay un priista de hueso colorado con principios y sobre todo dando la voz y la cara por la gran mayoría de los priistas que conocen la historia de los últimos cinco años de Tamaulipas. Muchas gracias, Edgar, de gracias. mi parte. Bueno, las palabras de Edgar Melén. Muchas gracias. Gracias.